Aquí os dejo un vídeo de, bueno, de las fotos del perito, de cómo estaba. Vista lateral derecha, funcional. Otra foto. Aquí ya estaba un poco mejor, pero ya habían pasado pues tres o cuatro años. Y ya me había operado dos veces y he bueno, puesto muchas infiltraciones de corticoides vista lateral izquierda funcional este es un fichero que tengo es una ecografía que ya estaba bajo este es un fichero que tengo Y este es un vídeo pues de las fotos que os he puesto antes Aquí está, aquí la segunda foto Cuarta foto Aquí ya, finalmente ya estaba bien, que es como continúo ahora, más o menos.